Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, John, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy nos vamos a conocer un poquito más. Claro que sí. ¿Cómo eres, Fer? Pues bueno, John, yo soy muy cariñosa. Eh, soy idealista. A veces... Puedo llegar a ser un poco conservadora e impaciente, pero creo que soy una persona sociable y cómica. Tú, John, ¿cómo eres? Yo, no sé, yo soy, yo soy, quiero ser una persona interesante, creo que soy, una persona eh, simpático, no sé si soy una persona fácil y uh, tienes mascotas. ¿Cómo se llama? Ella se llama Hannah. Hannah. ¿Cómo es Hannah? Pues bueno John, ella es un poco gordita. <risa> eh, es, es trabajadora o es perezosa Ella es muy perezosa Aunque le gusta hacer ejercicio Es atlética Es atlética Yo tengo mascota también <risa> ¿Y cómo se llama? ¿Qué es? Este hamster, uh, <risa> este hamster, uh, Ahí está. se llama bug. Es muy activo, no es perezoso, es muy pequeño, muy bajo, pero muy amable. ¿Y tu hámster es joven? Es joven. Muy joven. Tiene un año. Y muy caro. <risa> al veterinario. Bueno, un placer conocerte a ti y a Hannah. Un placer por parte de las dos. Adiós. Gracias.